Yo sí que creo que otro mundo es posible y otro mundo es posible cuando los países que hemos tenido la suerte de estar con un desarrollo económico determinado somos capaces de mirar por el retrovisor y darnos cuenta de que en este viaje vamos juntos todos y todas. La pandemia, la pandemia nos ha puesto frente al espejo de muchas cosas, señor Calvo, y una de las cosas que nos ha puesto enfrente es que si ahora no damos vacunas o no damos cooperación al desarrollo o material sanitario a nuestros vecinos que están bajo... El, eh, nuestro, digamos, apoyo técnico, seguramente esto se nos volverá, de muchas maneras, como la emergencia climática, como las migraciones de carácter laboral, porque hay muchísima gente que viene a buscar un futuro mejor, etcétera, etcétera. Sus, sus argumentos, señor Calvo, a mí, sinceramente, no me convencen. Y ya el argumento económico es que, de verdad, mire, claro que hay que… Eh, utilizar los recursos públicos de la, de la mejor manera posible, pero es que nosotros tenemos a una ciudadanía que nos ha votado y nos ha dicho que quiere que Zaragoza siga siendo líder en solidaridad. Ya no lo es. Señor Loren, ya no somos líderes en la cooperación internacional, que lo sepa, y eso en su Gobierno.